Con nuestra profe Caro Mereta. Hola Clary, bien, hola feliz? chicos, ¿cómo están? Muy bien. Caro, perfecta. Te hemos a venir un feriado, pero te veo con pilas fresca sí, como una lechuga. Sí. Así es, <risa> todos en la casa preparadísimos para hacer actividad física. A moverse. A esperar el censista, pero antes sí. nos movemos. Nos movemos, okay. dale. Miren, les voy a contar. Hoy hemos traído, en este caso, nosotros tenemos uh -huh. el step acá. En la casa van a usar uh -huh. un escalón. Si tienen el escalón de la escalera, genial. Si tienen el escalón uh -huh. en el patio para bajar, el patio para subir, donde sea que busquemos algo con altura La superficie Sí, es Bien. genial Por ahí si salimos a caminar Y volvemos Y está el cordón de la vereda También lo vamos a usar Perfecto. No hay excusa ¿Sí? Antes de arrancar con la clase Y antes de transpirar Y ponerme fea ponete. <risa> Tengo que agradecer La ropa Mirá el conjunto espectacular Que me han dado Para esta clase Y el día de hoy Las chicas de Bali. Ropa deportiva. Así las encuentran en Instagram Yo directamente te paso el nombre Para que puedas ir a ver La ropa espectacular Que tienen Conjunto con Animal Print de, de serpientes no. Así que gracias, Bali por este conjunto que me encantó vamos, eh, ahora sí Bueno, ahora sí Bueno, como saben, antes vamos a hacer una pequeña entrada en calor ¿Sí? Y como hicimos en alguna vuelta atrás Es un tabata que vamos a hacer Bien. hoy, Clarice ¿sí? Antes de realizarlo, que son cuatro minutos que vamos a estar en actividad uh -huh. física Les voy a mostrar los ejercicios que vamos a hacer, ¿sí? Yo les he traído algunas opciones. Si tienen en casa, genial, sí. O discos tobilleras o una botella Bien. de agua, como siempre les digo, está la opción de mayor intensidad con el peso o de menor intensidad sin Perfecto. nada, sí. Vamos a trabajar. Yo les voy a ir mostrando los ejercicios que vamos a hacer. Los unimos rápido en el tabata. Dale, sí. El trabajo de hoy es destinado a las piernas. Vamos. Así que vamos a subir el escalón con la rodilla arriba. ¿Eh? Subo. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer en el tabata. Súper fácil por ahora. El segundo ejercicio, sí, va a ser una sentadilla con salto arriba. Bajo la cola y tratando de que las rodillas no se vengan para adelante, ¿sí? Y bajo tranquilo. Desde acá vuelvo a subir y bajo. Muy bien. Vos ponete a aquel lado, Clary. Lo de una pierna arriba, Las manos por detrás de la cabeza, hago una sentadilla y el codo se va a la rodilla. ¿Sí? Sentadilla. Roditas. Este es el segundo ejercicio que vamos a hacer. Con una pierna y después vamos a cambiar para el otro lado. ¿Sí? ¿No? Otro ejercicio, bien agachaditas. Con la cola para atrás. Vamos a subir. Una pierna a la otra. Y vamos a bajar. Siempre manteniéndose agachaditas. ¿Estamos? Aflojemos, Clary, que eso lo vamos a hacer <risa> enseguida. Y después vamos a ir alternando una pierna para trabajar estocadas. Con tres rebotes, chiquitito y sube el pie arriba, ¿sí? Esto con una pierna, la idea es trabajar bien el cuádriceps, ¿sí? Con una pierna y luego con la otra, y después sorpresa. ¿Estás lista, Clary? No quiero sorprenderme. <risa> bueno, dale, vamos. A entrar en calor se ha dicho, rol de hombros, bien grandes, eso es. Vamos a separar las piernas, abro y cierro para entrar en calor. Muevo los bracitos. Adelante. Eso es. Qué coordinada. Muy bien. Y el talón a la cola. Claridad. Dale. Vamos. Acá. Acá. Muy bien. Para un lado y para el lado. Eso es. Esta es la entrada en calor. Y bueno, es momento de comenzar. Vamos. Así que Expuesta todo el todo. mundo, toma aire arriba. Inhalo profundo. Exhalo, que comienza el Tabata. Rollo. Esto recién comienza. ¿Buscaron el jalón en la casa? Sí. Allá okay, vamos. Arriba. Una. Vamos. La otra. Ah, okay. Una y una. Subo. Eso es. Es un trabajo de piernas y para trabajar la parte aeróbica. La mayor cantidad de repeticiones que podamos hacer en 20 segundos. Aflojo Puedes mantener abajo. Hola, <risa> no? ¿No? Vamos a saltar Vamos Y bajo Bajo la cola, eso es Son solo 20 segundos, no es nada Bajo Mira no bajo la cola Se empieza a sentir el trabajo de piernas y recibamos por el segundo Son 8 sacudan piernas de aquel lado clarí, un pie arriba del escalón manos atrás empezamos con una sentadilla y el talón a la rodilla dale cuando subo largo el aire miren inhalo abajo exhalo arriba eso es aparte de las piernas trabajamos la panta. aploco Larry al otro lado! ¡Vamos! Aprovechemos a descansar, manos atrás ¡Vamos! ¡Bajo! Uh. Acuérdense que cuando roto, largo el aire Inhalo Lo largo ¡Eso es! ¡Sí, igual, sí, igual, sí, igual! Muy bien, miren ahora una pierna arriba, bien derechita, son cortitas abajo. 3, 2, 1 y sube. 3, 2, 1, bien. Aploco, sacudo. Vamos con la otra. Vale, se siente. Sí, muy bien. Mantenete derechita, vamos. Tres cortitas y arriba. Tres cortitas y arriba. ¿Llevan la cuenta? No. ¿Cuántas llevamos? Qué suerte que te tengo. <ríe> Vamos, que está quedando poquito. Dale. Abajo. Subo. Perfecto, Bien. Vamos, que nos quedan dos. Abajo. Bien abajo. ¿Te lo acordás, Clary? Sí. Seguimos y bajamos. Dale. Se empieza a sentir las piernas. Re. Bien abajo. Vamos a Siempre eh. con una sonrisa. Dale. <ríe> dale, dale, dale. No nos queda nada. ¡Aploto! ¡Último! Vamos, ¿sí? Mira. Escalón. Escalón. Escalón. Lo más rápido que lo podamos hacer. ¿Listo? Dale. <risa> dale, dale, dale. Sin caerse, sin caerse, Vamos. <risa> Se termina. Se caigan los micrófonos. Alto. Toma aire, Clary. Arriba. Sí. Inhalo bien profundo. Y exhalo abajo. Vamos a estirar un poquito. Bueno, esa... Ha sido la opción de hoy día Suban despacito Ahí les muestro con el peso Porque no lo he traído por traer ¡Ah! Giro. Menos mal No, solo les voy a mostrar Menos mal Adelante, eso es El brazo de la pierna de atrás sube Y me lejos Cambiamos de lado para el otro lado, flexiono rodillas, la caer adelante, arriba el brazo izquierdo y lejos. Eso es. Vuelvo a estirar el cuádriceps. ¿Sí? Equilibrio. Estiramos. Mantengan la rodilla cerquita a la otra. Cambiamos. Eso es. Muy bien. Vamos con la parte posterior de nuestras piernas. Piecitos juntos. Bajo. Relajo la cabeza. Flexiono una rodilla. Nada más una rodilla se flexiona. La otra bien extendida. Cambio de pierna. Eso es. Flexiona una y estira la otra. Subo despacito. Eso como es. Que uno no y el trabajo de hoy ha finalizado, Clarice. Sí, y ¡El aplauso bien. para ustedes también entrenaron desde casa, ¿eh? Así. Sí. Es. Que seguramente se la bancaron como unos campeones. Gracias, caro, Un gusto tenerla. Muchas bueno, gracias a ustedes también. Y bueno, ya saben, si le quieren agregar más intensidad, se ponen las ovidoras para levantar las piernas, ¿sí? Si quieren trabajar con peso, para trabajar. Más duro las sentadillas también lo pueden hacer. ¿Sí? Excelente. No Me hay justo para Karo. hacerlo. Por bueno. supuesto que no. Tenemos el Instagram gracias, de la profe para que vayan a seguirla y le dejen su mensajito por ahí. Puedan tomar clases con ella también. Porque es una genia de las genias. Vamos. Gracias, Caro. Gracias, Caro.